In Spain, a three-day strike by Amazon workers continues despite repression by Spanish police who attacked striking workers Tuesday and arrested at least two people. The attack in Spain came as thousands of Amazon workers in Germany and Poland also went on strike. This is Spanish union leader Douglas Harper speaking about the international strike action. ...no queremos ampliar extensamente eh, nuestros derechos laborales... ...sino venimos a mantener los que anteriormente teníamos... ...recuperarlos y hacer pequeñas modificaciones de cara a un futuro... ...nosotros tenemos el salario congelado desde el año 2016... ...y el, el, bueno pues la aplicación de salarios... ...la ha modificado totalmente la empresa... A, ...a su favor recortándonos derechos salariales... ...ha hecho desaparecer una categoría... ...que ahora cobra 2.500 euros menos".